Buenos días, tardes o en función de cuándo lo vayan a ver, esta sesión eh, le damos la bienvenida a la sesión sobre océanos y economía azul. Muy felices de poder contar con unos maravillosos o más bien unas maravillosas ponentes y, y un excepcional ponente que, que la verdad es que nos van a dar luz sobre un tema fundamental en la región iberoamericana y que va a ser fundamental en la agenda medioambiental iberoamericana que está por construir y que estamos impulsando desde los distintos organismos. En este caso les hablo desde el Observatorio La Rábida de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático para Iberoamérica. En esta sesión lo que queremos es tocar eh, distintos ámbitos de un tema crucial, océanos y economía azul. Realmente cada uno de los temas que vamos a tratar acá deberían de tener una sesión independiente, pero por cuestiones de agenda y por cuestiones de darle coherencia, intentarle dar un marco común, vamos a intentar tratarlos de la mejor manera en esta sesión y darles la importancia que realmente se merece. Vamos a tratar de sobre el como bien saben, ¿no? hay como tres grandes retos ¿no? en, en los océanos, el tema de la sobrepesca y cómo generar otro tipo de modelos pesqueros más... Eh, Atados y más eh, centrados en lo comunitario, más respetuosos con los límites ecosistémicos que tienen los océanos. El tema de la contaminación, que especialmente tiene una importancia muy grande, el tema de los plásticos. Eh, y luego, es fundamental, todo lo relativo a conservación y lo relativo a acidificación de los océanos. Que está, que está cambiando el, el panorama y la capacidad de resiliencia, y la capacidad que tienen los océanos para, para tener una, compartir ese bienestar saludable que todos deberíamos en este planeta Tierra. ¿no? Entonces, con esos tres grandes retos que, que ya vienen desde el año pasado con el informe de, de hace dos años, ¿no? eh, con el informe del el especial y bueno muchísimos estudios... Vamos a dar paso, sin más, a, a la mesa en la que nos va a acompañar y me va a acompañar como moderando Abdi García, desde Venezuela, que con toda su juventud tiene también una gran experiencia como investigadora en temas de, de océanos y que también me va a ir acompañando y dando paso a los distintos ponentes. Vamos a dar paso a, al comienzo a Ileana, que nos acompaña desde el programa eh, de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. En, en América Latina y que nos va a hablar sobre todo desde el punto de vista de, de Secretaría de la Convención de Cartagena. Entonces, por favor, Ileana López, te doy la palabra y muchísimas gracias por estar acá hoy. Gracias nuevamente. Eh, pues para mí es un gusto, en nombre del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, estar con ustedes el día de hoy. Agradezco en especial a a los organizadores de la Semana Medioambiental Iberoamericana y a la cooperación española y todo el equipo de trabajo, es un gran equipo que está organizando este evento. Quiero empezar por decirles que el convenio de Cartagena se estableció en 1981, se estableció primeramente el programa ambiental del Caribe, y en 1983 los países del Gran Caribe adoptaron el Convenio de Cartagena. Y cuál es el objetivo del Convenio de Cartagena? Es promover la cooperación regional para la protección y desarrollo de la región del Gran Caribe. Y se pretende que una de su misión es alcanzar el desarrollo sostenible de los recursos marinos y costeros de esta región a través de una gestión eficaz e integrada. Y en eso, cuando hablo de gestiones, es donde vamos a estar hablando ahora también de la economía azul como uno de los mecanismos de gestión para el manejo de los recursos, porque desde sus inicios el convenio empezó utilizando el, la gestión de los ecos, el aproximamiento ecosistémico. Esta es la región y estas son las países que han ratificado el protocolo de Cartagena y entonces ustedes, el, el SPO protocol, el protocolo de SPO, que es de áreas protegidas especiales y silvestres y son 18 partes contratantes pero en general el convenio tiene 26 partes contratantes y varias de ellas en parte de Iberoamérica como ven en la parte norte de la plataforma del, del Brasil en Sudamérica y toda Mesoamérica y también México el convenio de Cartagena está apoyado por tres protocolos uno que tiene como objetivo el hacer un enfrentamiento em al combatir los derrames de hidrocarburos. Este tiene 26 partes contratantes, también se adoptó en 1983 y entró en vigor en 1986. Y el de áreas especialmente protegidas y vida silvestre, que se adoptó en 1990 y entró en vigor en el año 2000. Tiene 18 partes contratantes partes contratantes, pero ustedes se podrán dar cuenta que también aparecen unas pequeñas esferitas abajo y además de nuestra oficina que está en Kingston, Jamaica también tenemos centros regionales de actividades en diferentes partes, por ejemplo para el Caribe este, para el apoyo de combatir los derrames de hidrocarburos tenemos el RAC Rempetake en, que está en, en Curazao, tenemos el SPORRAC que está en Guadalupe, eh, apoyada por el gobierno de Francia, y para el, espolo, el protocolo para contaminación procedente de fuentes de actividades terrestres, que se adoptó en no, 1999, tiene dos centros regionales de actividades. El convenio tiene una estrategia que cubre parte de, de la economía circular y la blue economy, como pueden ustedes ver en la caja derecha inferior y trabaja los elementos que combinan en sinergia con los diferentes panelistas del día de hoy, con contaminación en armonía con la naturaleza y para combatir los derrames de petróleo. Pero los puntos más fuertes de los pilares que sostienen esta pirámide son la contaminación por fuentes de contaminación terrestre, los temas de diversidad biológica, que es que yo tengo eh, la oportunidad de dirigir y otras fuentes de contaminación. Ahora, ¿por qué es importante hablar sobre el tema de economía azul en estos momentos? Y es porque 1% del espacio del océano están verdaderamente representados en el caribe 20% de la biodiversidad marina de importancia mundial están representados en este pequeño territorio, y también los pequeños estados insulares en desarrollo, eh, tienen 40 millones de personas. Entonces, ¿qué se pretende? Manif a través de la sostenibilidad basada en el océano o la economía azul, es una maximización de los beneficios ambientales, económicos y sociales. Aquí vamos a tener una pequeña panorámica de algunas cifras que a todos nos gusta ver qué importancia puede tener esto. 407 mil millones es la estimación de los ingresos brutos generados en 2012 por la economía oceánica, solo en el Mar Caribe, que es 14 a 17 por ciento del Producto Interno Bruto, 311 mil millones de estimación de ingresos por transporte, 53 mil millones, 53 mil millones por la estimación de ingresos brutos en 2012 por la economía oceánica para estados y territorios insulares, y aquí yo les voy a dejar la presentación así todos pueden constatar estas cifras. En apoyo a esto, lo que nosotros hacemos es crear eh, investigación, estado de los recursos, tanto cuál es el estado de la contaminación en la región, cuál es el estado de los recursos marinos, por ejemplo, los hábitats. Nosotros queremos saber cuál es el estado de los manglares, de los arrecifes de coral y de los pastos marinos. Hicimos un, eh, una, una investigación y un informe, después de ese informe, nosotros eh, pudimos eh, establecer cuáles eran los vacíos que nosotros teníamos y eh, también hicimos una estrategia para ver cómo abordarlo, tomando en cuenta todos los acuerdos bilaterales ambientales y acuerdos internacionales como la Agenda 2030. También lo mismo se hizo para el tema de contaminación, una estrategia y un análisis de cuál es la situación de los efluentes y aguas de desagüe y contaminación en la región. Eh, la, la estrategia eh, que yo les presenté, ya se las presenté anteriormente, tiene los pilares que ya les había indicado. Y el uso de enfoques integrados es muy importante para el trabajo del secretariado, porque nosotros también trabajamos de una forma directa o indirectamente con los temas de pesquerías, políticas marinas, energía, agricultura el desarrollo económico, entonces en ese sentido nosotros lo que promovemos es la gestión basada en ecosistemas, no me voy a detener a explicar, no tenemos tiempo, en la planificación espacial marina para que los territorios actúen de una manera coordinada con los diferentes sectores y de una manera armonizada y la gestión de zonas costeras. Trabajamos con diferentes proyectos, uno de ellos es financiado por la Unión Europea donde hacemos un uso de los recursos. Este uh, proyecto es para África, el Caribe y el Pacífico, y trabajamos con áreas protegidas, contaminación y también gobernanza ambiental. Y proyectos en el Golfo de México, eh, recién acabo de terminar el proyecto del Golfo de México, que ahora se va a convertir en Procarib y la integración de la gestión de cuencas hidrográficas y zonas costeras en pequeños insulares, conocido por el acrónimo de AIDA -Brigo. ¿Cómo podemos mejorar la gestión de los residuos? En el caso de la Secretaría, nosotros lo que tratamos es que los tomadores de decisión tengan información disponible para que se hagan políticas y manejo de los recursos a nivel nacional, teniendo la mejor información de ciencia fundamentada para el establecimiento de políticas y manejo de los cursos. Entonces, pensamos una gestión basada en ecosistemas, enfoque fuente al mar, consumo y producción sostenible. Gestión del capital natural y la interfaz de ciencia política, que es a lo que me refería últimamente. Estos son otros de los proyectos. Yo creo que ya eh, tengo que terminar. Y estos son algunos de los socios que nosotros colaboramos, que son desde ONGs, universidades y organizaciones regionales. Les agradezco mucho por su fina atención. Muchísimas gracias. Entonces, sin más, damos paso a Rosario Domínguez, que, que nos va a presentar desde el Instituto de Español y que nos va a hablar de la red de INVIPESCA. Así que adelante Rosario, muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias a vosotros por la invitación para participar. Eh, bueno, eh, quiero agradeceros también en nombre no solo del Instituto Español Oceanografía, eh, de aquí, de, que estamos en Vigo ahora mismo, el centro en el que yo trabajo, sino también en nombre de la Red Invipesca. Yo he venido aquí a hablaros de la Red Invipesca, que es la Red Iberoamericana de Investigación para el Uso Sostenible de los Recursos Pesqueros. En el año 2009, en Vigo se celebró el Simposio Iberoamericano de Ecología Reproductiva, Reclutamiento y Pesquerías que fue un poco el germen de esta, de esta red. Una de las conclusiones que obtuvimos de este simposio fue que nos dábamos cuenta que la investigación internacional que se lleva a cabo en pesquerías y la que realmente se utiliza, o los conocimientos científicos que se utilizan para gestionar las pesquerías y para evaluarlas, se basaban casi todos en pesquerías del Atlántico Norte o del Pacífico, de, de países ya muy desarrollados. ...que tienen unas pesquerías muy diferentes de las que tenemos en Iberoamérica... ...que son mucho más heterogéneas, más diversas... ...con un gran peso de las aguas continentales en la pesquería... ...y decidimos que era necesario crear una red de investigadores iberoamericanos... ...que se centrara en eh, este tipo de investigación y en este tipo de pesquerías. Y así surgió esta red de cooperación... Eh, ...que incluye a 17 países... Eh, ...entre los países Portugal, España, Argentina, Brasil, Chile, Colombia... Ecuador, México, Uruguay y representando al ISMO, Estados Pesca. Eh, hay todo tipo de instituciones, universidades, organismos públicos de investigación y fundaciones. Y las áreas principales de investigación en las que se ha centrado Invipesca o en las que quiere centrarse es en el estudio y en la investigación del enfoque ecosistémico para la gestión pesquera el desarrollo de pesquerías sostenibles, la incorporación de aspectos socioeconómicos en la evaluación y la gestión pesquera, el uso del conocimiento tradicional de los pescadores, eh, tanto para la evaluación y la obtención de datos, como para crear unos sistemas de cogobernanza. Eh, queremos también trabajar no solo el ámbito de las pesquerías marinas, que es lo más habitual, sino también las continentales, y no solo las industriales, sino también las artesanales, que en el caso de Iberoamérica tienen una gran relevancia. Desarrollar nuevas tecnologías para el monitoreo de los ecosistemas marinos, eh, mejorar el análisis de datos y el modelado de los datos y uno de los grandes eh, hitos o que querríamos lograr es tener grandes vasos de, bases de datos pesqueros ibero iberoamericanos, tanto de investigación como de actividad pesquera, que nos permitiesen analizar todos estos datos y modelarlos en, en base a, a grandes ecosistemas o de forma global. Y para ello, pues realizamos actividades de formación, de investigación, de transferencia y de divulgación. Digamos que la vocación de INVIPESCA es hacer ciencia pesquera de Iberoamérica, no solo para Iberoamérica, sino también para el resto del mundo. Ya que eh, los países iberoamericanos eh, tienen una importante cantidad de costas, son con unos, muchos kilómetros de costa y representamos un porcentaje importante de las pesquerías a nivel mundial. Entre las actividades que hemos organizado hasta la fecha, como os decía, eh, está el Simposio Iberoamericano de Ecología Reproductiva, Reclutamiento y Pesquerías, que se celebra trienalmente y ya lleva cinco ediciones. De hecho, la quinta se va a celebrar en Colombia, aunque va a ser en formato mixto virtual presencial, ahora en el mes de octubre, precisamente para intentar un poco trasladar eh, el SIBECOR y la red al mar, al mar Caribe y hacer más contactos en Centroamérica. También realizamos talleres de formación, campañas de investigación, eh, dirigimos tesis doctorales en colaboración los distintos miembros de la red, eh, realizamos conferencias, publicaciones de diverso tipo y además la red eh, promociona tanto las convocatorias como los eventos que realicen los distintos miembros pues a través de sus redes sociales, de su listado de correos y de su página web. ¿Cuáles son los retos de cara al futuro? Bueno, pues El principal es ampliar la red de miembros. Eh, una de las mayores dificultades que hemos tenido hasta la fecha es la de subir a nuestro barco a los países centroamericanos, especialmente a universidades y centros tecnológicos. Eh, intentamos en todas las convocatorias invitar a participantes de Centroamérica y del Istmo, pero a veces tenemos dificultades para tener un punto de contacto que nos permita eh, enviar nuestro mensaje a alguien que distribuya la información en los sitios de relevancia. Y también eh, uno de nuestros grandes retos es incorporar como miembros o colaborar con empresas de I+, D+, I que nos permitan eh, hacer desarrollos tecnológicos para nuestra investigación. También uno de los grandes retos es aumentar la transdisciplinaridad de la red, que actualmente está muy centrada en biología y ecología, pero queremos abrirla a estudios e investigación en términos de socioeconomía, de desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas al estudio de la ecología y al monitoreo de las poblaciones y de los ecosistemas, eh, queremos incorporar miembros que trabajen con aspectos de bioinformática y modelado matemático y personas que estén más involucradas en los estudios de contaminación, impacto antrópico y cambio climático en las pesquerías. Eh, además, uno de los grandes retos es trabajar con las pesquerías artesanales y de pequeña escala, ya que son muy abundantes en la región iberoamericana, son muy importantes desde el punto de vista social y económico, porque a veces son el ingreso principal y la base de subsistencia de muchas comunidades indígenas, o pequeñas comunidades costeras, pasa aquí en Galicia también, y, y además suelen ser pesquerías de las que hay muy poca información, muy pobres en datos, y es importante capacitar a personas que puedan recoger y analizar esos datos básicos para hacer una gestión, primero una evaluación de esas poblaciones pesqueras y después una gestión adecuada. Eh, la ambición de Invipesca es colocarnos como un acelerador de la ciencia y la gestión pesquera sostenible en el marco de Iberoamérica. Porque la pesca es un elemento clave para el crecimiento azul. Muchas veces, eh, económicamente, puede no suponer un montante en cuestión de dinero o de millones de dólares tan grande como puedan ser otras actividades, más relacionadas con el tema de la extracción de petróleo o el transporte o el turismo. Sin embargo, sabemos que es fundamental para el desarrollo de ciertas comunidades porque además también es eh, suministro de alimento de alta calidad. Y además creemos que es fundamental... Eh, tener en cuenta la pesca como elemento clave para mantener la resiliencia de los ecosistemas y contar con, los, eh, con, los, con todos los involucrados, todos los actores involucrados en la pesca, desde los investigadores hasta los políticos, para desarrollar procesos de cogobernanza que den lugar a un auténtico desarrollo pesquero sostenible. Y eh, uno de los grandes retos también de la red cimbipesca Pesca es conseguir consolidarla a largo plazo. Llevamos más de una década trabajando ¿Qué oportunidades tenemos en el futuro? Bueno, pues la investigación pesquera iberoamericana está al alza realmente, cada vez es más y de mayor calidad y empieza a convertirse eh, algunos países en auténticos referentes mundiales en investigación pesquera y hay un, una, una oportunidad. La pesca sin duda es un elemento clave para la política internacional, vemos que hay muchísimos conflictos, tenemos el caso de Argentina con las Malvinas, por ejemplo, eh, que, se, que se generan precisamente por no existir una política internacional a veces para la gestión de recursos compartidos. Es evidente que la única manera de avanzar en la transferencia de ciencia y conocimiento para un crecimiento azul es trabajar en red y cooperar. Tenemos además la oportunidad de que el periodo 2021-2030 es la década de los océanos. Y tenemos la Agenda 2030 para lo, el desarrollo sostenible, que es verdad que en la década de los océanos la pesca ha pasado un poco más de forma tangencial, no está tan incluida como a lo mejor otras cuestiones como la contaminación o la zonografía, pero ahí estamos apostando desde la red INVIPESCA para hacernos ver participando en eventos de este tipo y además el año 2022 va a ser el año internacional de la pesca artesanal y la acuicultura, lo cual también puede ser una oportunidad pues, para dar a conocer la red y para captar más socios que se quieran sumar a este esfuerzo colectivo de llevar la investigación pesquera iberoamericana al sitio que le corresponde. Como hablábamos, pues, eh, en la Agenda 2030 hay muchos objetivos, de los cuales la gran mayoría se relacionan en mayor o menor medida con la pesca. Eh, los he marcado aquí con un simbolito y lo que sí que es fundamental es apoyo institucional firme para proyectar no solo la red y mi pesca sino la investigación pesquera iberoamericana en general y llevarla al sitio que le corresponde sin dejar a nadie atrás. Muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Rosario, de verdad, por todo el enfoque. Y luego en el debate, a ver si nos da tiempo a entrar en el tema crecimiento azul Muy y bien. todo ese debate. En fin, eh, Abby, ¿quieres hacer algún comentario y presentar a Daniel? Bueno, de verdad que no me había presentado antes, de verdad que para mí es un placer estar acá acompañándolos este día, primero porque estoy representando a mi país Venezuela y segundo, bueno, por estar facilitándoles este espacio a ustedes y a los participantes. Eh, me llama mucho la atención la labor que, que hace Rosario, bueno, que hace y mi Pesca como tal. Me gusta mucho lo que, lo que ella dice, que es ciencia pesquera para el mundo y no quedarnos en, en esos conocimientos, no quedárnoslos no, no quedarnos para nosotros. Eh, también entiendo lo que lo que ella dice sobre las dificultades de crear actores y por eso me parece que estos espacios son tan necesarios conocer qué están realizando ustedes y bueno nosotros como participantes también conocer admirar y formar y saber de su trabajo y poder también ser parte de esta red y bueno también me quedo con esa última frase que dijo Rosario sobre trabajar en red y cooperación entonces creo que así es la forma de, de hacer bueno de lograr los objetivos que nosotros queremos muchísimas gracias eh, a continuación y bienvenido daniel Roleri nos va a hablar él es el ver, que lo tengo por aquí él es el presidente de la asociación del ambiente europeo entonces bueno daniel eh, daniel bienvenido el espacio es tuyo bueno, buenas tardes de España, el sureste español. Eh, quiero agradecer eh, que Ambiente Europeo haya sido invitado a participar en la Semana Medioambiental Iberoamericana. Me hace mucha ilusión por muchos motivos. Primero, porque he nacido en Argentina y segundo, porque tenemos una, de forma espontánea, tenemos un gran seguimiento por en nuestras redes sociales. Nuestra organización está enfocada en el tema de basuras marinas, de lo que vamos a hablar hoy, y tenemos... Mucha gente que nos sigue en América Latina, afortunadamente, y tenemos contacto con ellos. Eh, vamos a hablar de basuras marinas, un tema que, como dice este título, está fuera de control, que hasta hace pocos años era muy desconocido, y Rosa me pidió que hiciera una pequeña introducción a cómo llevamos este tema desde aquí, de las basuras marinas. Vivimos en lo que muchos llaman el, el antropoceno, que es esa era nueva geológica en la que hemos modificado el paisaje sin vuelta atrás, Hemos dejado una huella, una huella en la tierra, una huella en el aire que respiramos, una huella en el agua que utilizamos y el plástico es parte de esa, de esa huella. Esta foto es emblemática porque ya es en la, en la orilla del mar. Vemo, vemos como el plástico ya forma parte del paisaje, está integrado en los estratos, es la esencia del antropoceno, esta fotografía. ¿no? Vemos cada vez estas imágenes más seguido de playas inundadas con basuras alrededor de todo el mundo. Y cuando nuestro programa internacional de ciencia ciudadana, en la cual con Ocean Conservancy, muchos países latinoamericanos participan de él, estudiamos el tipo y la cantidad de basura que encontramos en las playas alrededor del mundo, nos damos cuenta en que el 60% de las basuras que encontramos, recogemos, inventaríamos, está compuesta por objetos de un solo uso, objetos que usamos una sola vez, la mayoría de ellos de plástico. Sabemos que el plástico, para romper una lanza a favor de él, tiene su lado de sostenibilidad, es indiscutible las prestaciones que nos da eh, y que nos ha dado, pero también, eh, por ejemplo, este coche, si no tuviera parte de plástico, sería aún más insostenible. No me imagino la aviación sin plástico o incluso la medicina, pero lamentablemente hemos metido y estamos metiendo en los últimos años el plástico donde no debe estar. Creando necesidades innecesarias, si se puede decir de esta manera, que son nada más ni nada menos que la búsqueda de oportunidades comerciales por parte de ciertas industrias como la del petróleo, plástico, etc. Creando toda esta sobreoferta innecesaria de plástico que tiene un impacto brutal en el medio ambiente y también que favorece y amplifica el cambio climático. Eh, tener en cuenta que de todo el plástico jamás producido por el ser humano en este planeta, desde la primera vez que se hizo un trozo de plástico, más de la mitad se ha producido en los últimos 15 años y de toda esa cantidad de plástico desde siempre, desde el primer trozo de plástico, el 91% jamás fue reciclado, con lo cual todo esto fue a parar o a un vertedero o fue incinerado o terminó en los ecosistemas terrestres y sobre todo en los ecosistemas marinos. Cada vez sabemos más en los últimos años o a nivel popular, a nivel calle, cada vez se sabe más sobre cómo funcionan la dinámica de las basuras marinas que viajan por todo el mundo empujada por las corrientes y concentrándose en ciertos lugares de nuestro planeta, en nuestros océanos, formando verdaderos vertederos flotantes o, o en las profundidades marinas. Sabemos, la gente va tomando conocimiento ya de, de la, la vida que tienen estas basuras marinas, que no solo es de años o de décadas, incluso de siglos en el caso de algunos objetos, que las basuras marinas se fragmentan dando lugar a los temidos microplásticos que están presentes absolutamente en el rincón más escondido de nuestro planeta, incluidos los polos, que tiene un impacto en los ecosistemas marinos, en la fauna marina muy eh, profundo, impacto en la economía, impacto en el gasto público, este, eh, impacto re estudiado recientemente en los últimos años hasta en la salud eh, humana. Eh, el residuo marino más numeroso es el que no vemos, el que no podemos ver a simple vista son de carácter microscópico, como la foto esta que nos está mostrando fibras sintéticas eh, microscópicas, en su mayoría procedentes de cuando lavamos la ropa, hacemos la colada como se dice aquí en España, o del polvillo que desprenden las ruedas de nuestros coches cuando se gastan con fricción con el pavimento, o de los productos que se meten a veces como emulgentes en ciertos productos de, de uso personal. Eh, todos esos elementos pasan por la depuradora de las ciudades de los pueblos, pero los filtros no son capaces de retenerlo, vuelven a las aguas que se vuelven a volcar luego de ser tratadas a los ríos, de ahí al mar, y por eso podemos decir que el plástico está presente ya en la cadena trófica, de la cual somos el último eslabón, eh, está presente en el agua del grifo que bebemos y está presente en la sal de mesa. Frente a esto, el mundo espera un cambio, un cambio drástico, no un cambio de maquillaje, la pregunta es que nos hacemos en nuestro trabajo diario en la Asociación Ambiente Europeo es si estamos listos para esto o si nos encontramos preparados, nos estamos preparando y lamentablemente observamos que en los últimos años que se está hablando mucho más de este tema, creo que nos están preparando de una manera no adecuada, nos están preparando solo hablándonos de reciclaje y de buen comportamiento, lo cual está bien y lo apoyamos, pero se está poniendo demasiado peso en los hombros de los consumidores, de alguna manera sin prestar atención a el peso de responsabilidad que puedan tener el sector empresarial la industria y las administraciones diseñando políticas públicas eficaces no desde nuestro modesto trabajo en nuestra organización ambiente europeo lo que buscamos junto con otros grupos eh, que trabajamos dentro por ejemplo de la asociación española de basuras marinas eh, es informar empoderar movilizar e inspirar hacia una nueva cultura de sostenibilidad que nos haga mmm, vivir de otra manera, ¿no? donde ya no tengamos en cuenta la, el precio, la calidad y la conveniencia, sino también la variable de la sostenibilidad a la hora de comprar, de hacer la compra, de viajar, de transportarnos, de trasladarlo, de invertir nuestro dinero, incluso de votar en las próximas elecciones. ¿no? La información es fundamental, tenemos que manejar el lenguaje de la sostenibilidad que todavía no ha calado, no está instalado en la sociedad, cuando aparecieron los primeros coches en los principios del siglo XX, aunque la gente no tuviera coche, empezó a manejar el lenguaje de, las, de, de los coches. Cuando aparecieron las computadoras y, o, o los teléfonos móviles o las redes sociales, la gente empieza a manejar ese lenguaje de, de las computadoras, de la tecnología, de la comunicación, de las redes sociales. Pero hay una falta de desarrollo del, en la sociedad eh, del lenguaje de la sostenibilidad. Y es necesario ese lenguaje para poder empoderar a la gente, no para decirle eh, recicla y pórtate bien, sino para que ejerzan ese poder como consumidores que tienen, que no lo ejercen porque ni tan siquiera saben que lo tienen. Tenemos estos mensajes de reciclaje que son necesarios, pero no nos podemos quedar ahí. Ahora todo parece que es reciclable. ¿eh? Eh, pero lo más importante en lo que tenemos que pensar es en reducir y al estar empoderados y formados tenemos también que rechazar, podemos, tenemos la oportunidad de rechazar y de rebelarnos frente a lo que se nos ofrece, parece a veces sin alternativa. Por supuesto que las iniciativas empresariales son muy necesarias y están ocurriendo. Eh, hay que invertir más en I más D más I en búsqueda de materiales alternativos que tengan sentido, que sean razonables, porque esto es un tema que da mucho para hablar, hay materiales alternativos que solucionan un problema por otro y crean otro problema por otro lado. Por supuesto, apostar por una economía eh, circular. Y voy a terminar mi presentación con un pequeño ejemplo. A ver, modesto en tamaño, pero importante en cuanto al impacto que está generando. Sabéis que en la zona eh, del sureste de España, Murcia, Almería, Murcia donde les hablo, hay una gran, es el huerto de Europa, hay una gran cantidad de agricultura de invernadero basada en el plástico, eh, que permite este tipo de agricultura, en zona costera además, como vemos en esta foto, eso a veces se maneja de manera inadecuada, terminan en el mar, terminan las profundidades marinas, los plásticos de los invernaderos con las tormentas, esta foto fue sacada este fin de semana pasado en un estudio de ciencia ciudadana eh, con Ocean Conservancy, que en el que participamos eh, desde hace más de 10 años, eh, y intentando trabajar con el sector agrícola, también trabajamos con otros proyectos, con el sector pesquero, pero en este caso con el sector agrícola, buscando eh, alternativas y volviendo a introducir dentro, de, ya que se utiliza, la ideal sería que no se utilizara, el plástico agrícola volver a introducir dentro de la actividad misma agrícola. Un ejemplo entre muchos de los que estamos trabajando son estos eh, sombreadores que flotan y se ponen en un embalse de riego para, y que son capaces, según los estudios que hemos hecho, de ahorrar, más del 80% de evaporación del agua de las balsas de riego en, unas, en zonas semidesérticas con grandes temperaturas, sobre todo en verano. Esto, este plástico, en vez de ir a, si se recicla, la porción que se recicla y va a parar a industrias como la industria automotriz, eh, o ir a un vertedero o terminar en el mar, se le vuelve a dar una segunda vida volviéndolo a utilizar dentro de la actividad agrícola. O buscando materiales alternativos, en, se usa mucho acolchado de plástico normal, Materiales alternativos como este que venimos probando desde hace dos años y con buenos resultados, que son materiales compostables en tierra, no hay que llevarlos a un centro de compostaje, y que están funcionando muy bien, lo mismo con estos clips que son tutores de tomateras, aquí estamos hablando de millones y millones y millones y millones de plantas de tomatera en el sureste de España, ¿no? este, que son compostables y también los hilos que sostienen los tallos de la tomatera, que todo eso en la maraña de plástico y tomateras muertas impide que, que perdamos, que, que se pueda, digamos, compostar todo esto y perdemos toda esta eh, materia prima que tiene un valor no como materia orgánica. Incluso utilizamos las plantas de tomates muertos para, luego de ser digeridas con un proceso, bueno, que no es muy complicado, pero que no viene a, caso a explicar, producimos este material eh, a través de un hongo este, producimos que lo digiere, producimos este material que tiene las mismas propiedades que el poliespan, que el poliestireno expandido, corcho blanco o, o como se llama en distintos lugares, que también se, utiliza la, se puede utilizar en la industria agrícola, en este caso son semilleros de plantines. ¿no? Para que no ocurra esto, en 6 metros cuadrados, un estudio que hicimos hace un par de años, 28.700 trozos de poliespan en la costa de la región de Murcia. Para terminar, creo que la necesidad de cambio, de rectificar, está creando de a poco una cultura de propósito en la sociedad. Empezamos a ver, para terminar, con una nota positiva, una luz al final del túnel, de trabajar con empresas, que empiezan a ver un cambio en esta oportunidad, de empezar a trabajar con distintos colectivos, como el sector pesquero, el sector agrícola, los consumidores también. Y creo que nuestro trabajo se tiene que centrar en, en, en proteger lo que todavía tenemos, restaurar lo que hemos dañado e invertir y apostar, sobre todo ahora, con los fondos de recuperación que va a haber en la Unión Europea para poder potenciar esa nueva cultura de sostenibilidad. Muchísimas gracias. Eh, y de nuevamente es un placer para mí y me hace mucha ilusión formar eh, parte, aunque sea con una contribución pequeñita, de la Semana Medioambiental Iberoamericana. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Daniel. Muchas gracias porque la verdad es que hacéis una labor además de comunicación brutal. Si no lo seguís en redes merece la pena que sigáis en Viento Europeo. Y para las personas que llevamos ya voy ya como por ocho años ¿no? sin, sin comprar nada que, que lleve plástico, que esté envasado en plástico de un solo uso, la verdad es que, que es bien potente. no Todo el trabajo de concienciación increíble que estáis haciendo. Muchísimas gracias. Y quería dar paso, vamos a saltar un poquito ahí como de Rosario a Yolanda, vamos a volver a saltar a, a pesca, pero desde otro punto de vista, con otro enfoque ahí complementario ¿no? de, de todo el trabajo que se está haciendo. Muchísimas gracias Yolanda que estás dirigiendo el Ixem, de, de una manera increíble, con muchísimo... Eh, compromiso ¿no? y muchísimas gracias de verdad por estar acá y, y la palabra es tuya ahora. Eh, gracias a las mías, ¿no? al contrario, muchísimas gracias Rosa y muchísimas gracias a todos los organizadores y desde luego un placer compartir esta mesa con, con, con estos ponentes. ¿no? Bueno, yo os, os voy a contar pues desde, pues hemos hablado de investigación, hemos hablado, pues eh, Daniel nos comentaba bien, pues que tenemos un problema grave. De, de impacto. Eh, no, yo voy a hablar de, de del, bueno, tanto que hablamos de la economía azul, pues de qué es la economía azul, eh, qué significa ese enfoque de economía azul y sobre todo un caso de implementación práctica como el que hemos estado apoyando y colaborando en los últimos meses eh, con OSPESCA, ¿no? la Organización Sectorial de Pesca y Acuicultura del Sistema de Integración Centroamericano que ha liderado o coordinado, junto con otras entidades e instancias del SICA, para el diseño y el desarrollo de la Estrategia Regional de Economía Azul, que es pionera y única ahora mismo en la región. Simplemente, yo pues un poco en la línea de lo que mis compañeros de mesa comentan. no A mí me gusta mucho empezar aquí, cuando hablamos de estas cosas siempre, de esto de, de cómo crear algo, ¿no? Realmente cuando hablamos de sostenibilidad, ¿a qué nos referimos? Pues en realidad para mí, y es personal, pero creo que muchos lo compartimos, cuando hablamos de sostenibilidad es como, es, es de cómo, cómo debemos hacer las cosas, cómo podemos ver el, el corto plazo, pero desde una perspectiva de, de futuro, ¿no? una visión en realidad o un sueño de futuro, de cómo podemos trabajar realmente para mantener esto, para mantener nuestro querido planeta por décadas, décadas y siglos y siglos. Y sin duda, Daniel, lo estamos poniendo entre todos muy difícil. ¿no? Entonces, tenemos un montón de desafíos sociales, desafíos económicos, desafíos ambientales, no los quiero mencionar porque entre todos esta semana ya se están mencionando, pero sí para decir que cada uno de estos desafíos, si hablamos de desafíos sociales, tienen una repercusión directa en los ambientales y en los económicos o son causa o consecuencia de esos desafíos económicos y ambientales. ¿no? La interrelación es tal y solo hasta que, más allá de las palabras que lo decimos y lo decimos hasta el infinito, nos lo creamos de verdad y lo incorporemos en nosotros mismos, no vamos a ser realmente capaces de generar el cambio, este cambio que estamos todos reclamando y pidiendo. ¿no? Los modelos de desarrollo local son, son preguntas que yo misma me hago muchas veces ¿no? cuando trabajamos y los modelos de desarrollo local ¿no? en las últimas décadas han ido variando, han ido cambiando, pero en realidad lo que han ido es incorporando pequeños componentes. ¿no? Entonces, en realidad, si miramos para atrás, realmente han contribuido a la reducción de las desigualdades. Estas son las preguntas que ya se hacían en, en, lo, en el avance de, de los de los objetivos de, bueno, en el diseño de los objetivos de desarrollo sostenible de la propia Agenda 2030, ¿no? Es compatible el manejo compartido de los recursos naturales, de las necesidades de las personas y la economía, todo esto que decimos realmente es compatible, es algo que es viable, o sea, lo decimos y se nos llena la boca, pero es posible. ¿Cuáles son los actores principales del desarrollo local, ¿no? ¿Y qué rol juega? Desde luego, ya todos tenemos claro que o jugamos juntos, la academia, la administración, el sector privado y la sociedad civil, ¿O no somos capaces de atender a estos desafíos de forma interrelacionada? ¿no? ¿Y cómo podemos hacerlo? ¿no? ¿Cómo podemos trabajar juntos? ¿Qué herramientas tenemos? ¿Qué herramientas, qué acciones podemos desarrollar? Pero sobre todo es cuestión de herramientas, pero también es cuestión ¿no? de, de voluntad ¿no? y de ponernos a ello. Los conceptos de rentabilidad y sostenibilidad, y no vamos a responderlo todo hoy, ¿no? Pero ¿son compatibles? Sí, claro que lo son. Si no somos rentables, no somos sostenibles, ¿no? Y al revés, si somos sostenibles, seremos rentables por esa, esa visión de integración ¿no? de lo económico, de lo social y de lo ambiental. ¿no? ¿Cómo podemos realmente trabajar para conseguir estos esos modelos de desarrollo local sostenibles y cómo lo podemos enfocar hacia los sectores? ¿no? Hacia el sector de la pesca, hacia el sector de la agricultura, hacia el sector del turismo y son los sectores azules, entre otros muchos, como mencionaré. ¿no? Pero la interrelación entre todos ellos. Se acabó la época en la que... Solo trabajamos en pesca, no. Si trabajamos en pesca, tenemos que también trabajar en turismo, porque va a haber eh, en algún momento eh, una interacción de los usos. Si trabajamos en acuicultura, tenemos que también trabajar en gestión del cambio de las personas, ¿no? y ya entramos en la parte de sociología, en la parte socioeconómica. Tenemos que integrar todas las, las actividades, ¿no? Y aquí es donde surge este concepto, en todas estas preguntas, ¿no? porque la economía azul y el crecimiento azul desde hace, bueno, unos más que otros llevamos en ello, ¿no? pero desde hace ya, aunque es en la conferencia del 2012 donde se empiezan a acuñar estos conceptos desde la economía verde, en realidad es desde hace unos cinco años que estamos, pues, todos hablando, ¿no? intentando comprender en qué consiste esto de la economía azul. Yo siempre digo que esto de la economía azul es algo tan, simple como, como el, algo tan simple como las preguntas que acabo de hacer y algo tan complejo como las no respuestas que muchos tenemos. ¿no? Y en realidad lo que está es alineado con, con el, la propia definición de sostenibilidad. Y, al, y, al, y es, es observar qué es lo que tenemos alrededor, ¿no? es hacernos conscientes de que estamos rodeados de, de océanos, de mares, que lo decimos siempre, y también decimos siempre que esa es la fuente de la vida, pero si lo es, es por eso que realmente debemos observar para ver cómo conservarlos, pero también cómo aprovechar la riqueza que nos dan, que está ahí para ello, para aprovecharla. Pero siempre desde un punto de vista muy responsable, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico y del, del punto de vista ambiental. Y esto es la economía azul, promover, tomar esos recursos, conservar esos recursos y ver cómo podemos gestionarlos para que al mismo tiempo desde, logremos tener unos, ecosistema, unos ecosistemas con buena salud, pero que tengan un impacto rentable en el ámbito económico y en el ámbito social. Al final, la economía azul lo que nos dice es que para ello, para lograr esto, para ser sostenibles, tenemos que ofrecer una visión holística del territorio. Tenemos que maximizar el valor de nuestro entorno, integrar políticas e instrumentos. Todos sabemos perfectamente qué es lo que dice ya a estas alturas ¿no? la economía azul. Participar, hacer participar a todos los actores. Utilizar herramientas de cooperación, coordinación. ¿no? Algo tan, difícil, tan fácil de decir, pero tan difícil de aplicar. Trabajar siempre orientados a metas y a resultados, medir el impacto. Pero siempre y obviamente necesitamos la disponibilidad de recursos. El SICA, el Sistema de Integración Centroamericano, a, a través de, de OsPesca, se ha atrevido, se ha atrevido y lo ha hecho de forma pionera a aplicar realmente, a tratar de analizar cómo aplicar en la región este enfoque. Y es por ello que desde ese diagnóstico y desde ese análisis eh, avanza en el diseño de una estrategia, una estrategia regional que está amparada. Por, por, por los acuerdos iniciales en, en la región, en las que se dice que, que en la cumbre de Roatán, en las que se dice que, que la región debe avanzar hacia la economía azul y no lo dice solamente porque todos estemos hablando, sino porque de pronto esto ya está inmerso en las propias políticas de la región, la política de integración de pesca y de acuicultura, por ejemplo, entre el 2015 y el 2025, es un enfoque que ya está inmerso. Se inicia esta estrategia y consigue el, el respaldo, es aprobada por el Consejo de Ministros Competentes y ha conseguido ya el respaldo de los presidentes, hasta el punto en el que ya se ha avanzado en la implementación de esta estrategia. Esta estrategia, simplemente no me voy a parar en todo, la presentación está para que quede ahí. Esta estrategia de crecimiento azul lo que busca el propio proceso de diseño es el propio objetivo, maximizar la calidad de vida de las personas, algo que también decimos muchas veces pero qué tan difícil es, y con la explotación de los recursos. Ese concepto de explotación de los recursos es lo que nos hace mirar más allá. No solamente es tomar los recursos que tenemos a nuestro alrededor, sino qué podemos aplicar y cómo podemos trabajar en ellos para obtener un máximo beneficio. Es aquí donde surge la energía azul, donde surge la biotecnología, etc. Con todo ello, la estrategia regional de economía de crecimiento azul lo que busca es establecer unas bases, unas bases que genere un crecimiento, que genere un crecimiento sostenible y por tanto concilie lo social, lo económico y lo ambiental. Pero lo hace desde la política, desde la estrategia. Aplica un enfoque holístico, lo hace práctico, diseña unos pilares y unos ejes que ahora les muestro. Pero hace que cada pilar y cada eje avance hacia proyectos y hacia acciones, tangibilidad. Ya se acabaron las épocas de las estrategias que ahí quedan, tenemos que ir más allá. Cuando lo diseñamos, tenemos ya que pensar en los recursos. De para la implementación. Tenemos que medirlo, no solamente por ser capaz de ver que estamos cumpliendo con los objetivos, sino también para poder devolverlo, devolverlo a todos los actores, devolverlo a la sociedad. Y desde luego tenemos que tener modelos y propuestas concretos de gobernanza para asegurar una continuidad. Se hizo desde un punto de vista participativo, se creó un grupo asesor, se creó un grupo técnico y se crearon grupos de trabajo en el cual participan diferentes representantes desde el punto de vista de las instancias, pero desde las instancias del de la, sistema de integración centroamericano, pero también eh, representantes del sector privado, representantes de la academia de Centroamérica, de la sociedad civil, ONG, seguro que algunos de ustedes han participado y representantes eh, también de, de, ya está, de, la administración, de la administración de la sociedad civil, de la a, academia y del, y del sector privado, de la pesca, de la acuicultura, del turismo y de la propia academia. Y siempre tratando de enfocar cómo podemos trabajar para promover la energía azul en la región, cómo podemos trabajar para promover la biotecnología y por tanto un aprovechamiento y maximizar el valor de los recursos. Por tanto, eh, con una menor explotación. ¿Cómo podemos trabajar en promover las carreras azules? Una mayor profesionalización de los sectores. ¿Cómo podemos promover el emprendimiento? El emprendimiento es la fuente de la generación de ideas. Es la fuente de realmente de la innovación y de la promoción del valor. Y además un emprendimiento joven, que es donde está ahora mismo la creatividad. ¿Cómo podemos trabajar juntos con todo esto en adaptarnos y mitigar el cambio climático? ¿Cómo generar y asegurar estructuras de gobernanza? Hablamos de observatorios, pero hablamos de redes. ¿Cómo podemos hacerlo desde un punto de vista equilibrado en la competencia? Y sin duda, nunca olvidarnos de nuestra historia y de nuestra cultura, que al final es el conocimiento tradicional, que es la base de nuestro pasado y sin duda de nuestro futuro. Y ya termino. La estructura de la ERCA es sencilla. Propósitos, pilares, ejes estratégicos en cada pilar y proyectos, acciones y concretos. Para ser un SICA azul, que es lo que se proponen, se busca ser verde, comprometiéndose con el medio natural. Se busca ser inclusivo, incorporando a todas las personas, competitivo, la actividad económica es fundamental en el ámbito marino costero, desde cada uno de los sectores, pero interrelacionándose, e innovador, pero desde una perspectiva de generación de cambio. Para ello. Tenemos que trabajar en cuatro pilares para ser verde, inclusivo, competitivo e innovador. Tenemos que trabajar y apostar por el conocimiento, por la transferencia, por la generación y la transferencia del conocimiento. Tenemos que apostar por crecimientos en mecanismos de gobernanza, estrategias, estrategias relacionadas. Tenemos que apostar por inversión, por una inversión, pero inversión planificada en una economía azul y por tanto en una economía que cumpla con estos propósitos y sea competitiva e innovadora. La clusterización, un crecimiento promovido desde la igualdad de las oportunidades con los jóvenes, con las mujeres y con los indígenas y con todos los colectivos, con todas las personas que habitamos el planeta y que habita Centroamérica. Todo esto, como decía, no lo haremos jamás sin indicadores, no lo haremos jamás sin proponernos y sin orientarnos hacia resultados concretos que podamos medir. Y aquí tienen algunos de los ejemplos. Les animamos simplemente a que nos sigan, a que nos sigan eh, la estrategia, ha hecho un esfuerzo muy grande de comunicación, ahí en las redes sociales, a través de vídeos, y les animamos a que, a que nos sigan y a que todos puedan aportar, porque realmente... La ERCA se ha diseñado con cariño, con la participación de muchas personas y esperamos viene para quedarse. Así que muchísimas gracias a todos. Gracias, Rosa. Y espero no haberme extendido mucho. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Yolanda. Fenomenal. La verdad es que es increíble ¿no? la cantidad de cosas que, que aquí están surgiendo y aunque nos quedamos sin debate o que se quede quien quien pueda Realmente están saliendo muchísimos puntos. Antes de presentar a Jimena, Abdi García, si quieres complementar algo ya que ha mencionado el tema de juventud y damos paso a Jimena. Bueno, hola otra vez. Eh, Yolanda, felicitaciones por la presentación. Me pareció muy completa, me parece admirable el trabajo que ustedes están realizando y sobre todo también cómo ya lo tienen a futuro, ¿no? Cómo ya tienen planificado este proyecto a futuro. Eh, también me identifico un poco con tu postura cuando... Habla fuerte de que ya tenemos que actuar y que no es nada más palabras y decir este es un proyecto y vamos a hacer esto. No, es ya es momento de actuar. Y siempre he pensado que, que ya deberíamos cambiar esa frase que dice cuidar el ambiente por rescatar el ambiente. Pasó el tiempo de cuidar el ambiente. Cuando vemos los, las, las investigaciones recientes, vemos que nos queda poco tiempo. Entonces lo que, lo que nos toca ahora es recuperar nuestro ambiente. Entonces, de verdad, muchísimas gracias. A continuación, la última ponencia de hoy por parte de Jimena Betancourt. Ella es experta en economía azul y colaboradora de Marfón. Entonces, bueno, Jimena, el espacio es tuyo. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Es un gusto estar con todos los panelistas. Muchas gracias, Rosa, y a todo tu equipo por la invitación y toda la coordinación. Eh, yo les voy a hablar un poco de uno de, de los cajoncitos que tenía Yolanda y la importancia del avance de estos sistemas de economía azul, que es el emprendimiento y la inversión. Entonces, vamos a hablar un poquito de lo que es emprendimiento azul, que tiene un poco... enfrenta las mismas dificultades y las mismas barreras que en generar el emprendimiento socioambiental. Pero además, yo pienso que un poquito más profundizadas, porque en, en temas de conservación que no son marinos, Primero, hay mucho más trabajo, hay mucha presencia, hay más presencia de organizaciones ambientales, de organizaciones sociales, incluso de presencia estatal. Las zonas marino costeras, en muchos casos, son de los sitios más abandonados en los países. Hace poco se publicaron tres mapeos rurales por parte de una organización que fomenta el emprendimiento y la inversión de impacto. Y son tres mapeos de Guatemala, Honduras, Salvador y el noreste de México. Y resulta que estos mapeos no están incluyendo ningún tipo de, de emprendimiento marino costero, ni tampoco dentro de las organizaciones con las que se conversó para dichos trabajos, eh, se incluye el sector de la conservación y de las finanzas para la conservación. Entonces esto nos da un poquito también una triste idea de pues este caso muy Centroamérica pero pasa realmente en toda América Latina. Yo tengo experiencia en toda América Latina trabajando con temas del mar y del océano y con excepción de Chile, Perú, Ecuador y México que tienen un sector pesquero pues gigantesco comparado con, con otros países de la región eh, es poco lo que, lo que hablamos del mar y poco lo que entendemos de esa economía del mar, de lo vinculada que está con todas nuestras decisiones de consumo, con toda la política pública también, etc. Entonces yo primero les, les quiero hablar un poquito del, del emprendimiento azul. El emprendimiento azul, curiosamente, en toda la región lo van a ver ustedes muy apoyado por organizaciones de conservación. Son muchos, eh, muchos de estos proyectos tienen, yo pienso que una vida muy similar a, a, al emprendimiento, digamos, le verde, emprendimiento forestal o demás de, de, de zonas terrestres. Muchos obedecen a base comunitaria, se ve muy poco desarrollo con ciencia y tecnología realmente en la región. Eh, tenemos muchísimo para hacer con nuestro recurso ma marino en términos de alimentos funcionales cosmétrica, química pero es muy poquito lo que estamos haciendo ahora el mundo se está abriendo al mundo de las algas y sus maravillosos beneficios yo pienso que allí va a haber oportunidades muy buenas para los países que tienen algas naturalmente y a las otras por, por exceso por, por invasión de alga también en México por ejemplo hay empresas tratando de, de usar ese sargazo que está invadiendo las playas en fin, eh, y son usualmente emprendimientos, como les decía, generados mucho por el sector ambiental. Y aquí viene un, un, una segunda desconexión. Este sector ambiental, que son a veces ONGs grandes, ¿no? todos las reconocemos, Conservación Internacional, TN, TNC, CIA muchas eh, combina, combinado con otros actores en los países a veces el fondo ambiental de ese país alguna fundación nacional que invierta mucho en en, en en temas medioambientales pues vemos que realmente el sector el sector pesquero usualmente está un poquito más abandonado en distintos países pues el nivel de respuesta de el organismo nacional que regula pesca o agricultura podrá apoyar en, unas, en unos casos más que a otros. Países como Chile y México tienen buenos programas de apoyo al emprendimiento, pero es muy poco lo que se ve. Entonces, eh, porque el emprendimiento con, con temas marinos tiene unos costos de desarrollo muy altos, tiene unas propuestas de valor complejas, que el consumidor no termina de entender. Hoy en día Salís con una par marca de pesca responsable al mercado y el consumidor eh, pues en América Latina todavía está muy desinformado de por qué con eso tiene que tomar una decisión diferente o el mismo tratamiento de las basuras. No terminamos de entender los impactos que eso, que eso va teniendo. Entonces, eh, por el otro lado, muchos de estos emprendimientos han sido apoyados con dineros de conservación que no están destinados al desarrollo de emprendimientos, entonces eso ha hecho muy lentos el desarrollo de estos procesos, porque siempre los los dueños de proyecto o los, o las fundaciones o los fondos están pues como viendo cómo se apoya con este grant algo que se va a un negocio y que obviamente pues todas las normativas legales de todos los países impiden un poco. Eh, esa ha sido una gran barrera, yo creo que poco a poco con el modelo, la avanzada de unos modelos que se llaman modelos de Blender Finance, que no son más que modelos de finanzas mixtas y alianzas público-privada, esto se está destrabando un poquito. En este momento hay, eh, bueno, una avanzada importante, yo creo que ya viene de hace unos 8 o 10 años, de fondos de inversión dedicados solamente al océano. Y a, y, a, y, a, y a temas particulares en el océano, a fomentar pesquerías, a fomentar acuacultura y poco a poco ha ido creciendo un sector de fondos. La gran mayoría de estos fondos son europeos, algunos estadounidenses y han, han logrado colocar buenas eh, cantidades, digamos, no solamente de recurso económico sino que también han, han un poco eh, agilizado la conversación sobre el apoyo a la economía azul y al emprendimiento. Yo creo que la aparición de estos fondos, en donde está Altilia, eh, en Europa, está pollination HSBC, está eh, Pegasus, no son, no son muchos realmente, pero sí son fondos que han empezado a ser como más inteligentes en buscar también finanzas para el clima y finanzas para la biodiversidad, para poder volcar todo esto a crear realmente bolsas de inversión grandes para, para temas marinos. Yo creo que un esfuerzo en esa dirección, tal vez el más importante hoy en día para rescatar los corales, es creo que el que, el que me convoca hoy acá, y es uno que se llama el Fondo Global para arrecifes de Coral, debido a la gravísima situación de los arrecifes de coral en todo el mundo, se ha creado un fondo con la intención de salvarlos de su extinción. Así de complicada está la situación. Entonces, este fondo de coral es coordinado por varias oficinas de Naciones Unidas. Eh, tiene participación también de filántropos y de banca privada. Y lo que buscan es asistir a las regiones del mundo que tienen algún sistema coralino, que se espera va a sobrevivir, que todavía es rescatable, para que estas regiones presenten eh, proyectos de inversión dirigidos a reducir las amenazas contra, para el coral. Entonces un poco el reto de, de los países en este momento está haciendo, pues dónde encontrar estos negocios que estén generando valor positivo para coral eh, en un momento se voltea la torta, el dinero está, el, el dinero está disponible y las alianzas, pero los modelos no. Y vamos, volvemos un poco acá con el, el tema de, los, de la dificultad de esos emprendimientos. Y, eh, y, y, y, y pues más una recomendación, ¿no? si están trabajando en temas de política pública y desarrollo de programas. Eh, lo que hemos aprendido nosotros, por ejemplo, en Mesoamérica, trabajando para este Fondo Global de Coral, haciendo una propuesta para ellos, en la, en la, en la economía del océano no está como, está como otros sectores de emprendimiento, no está bien desarrollado, no hay capital inicial, falta mucha capacidad en las aceleradoras y las incubadoras que trabajan con economía azul porque realmente no conocen mucho de, general, de, de generación de valor para la biodiversidad o para el clima. Entonces estos emprendedores andan bastante solos, bastante difícil para ellos desarrollar sus negocios. Por otro lado, eh, si uno busca realmente ser un poco más estratégico y más dirigido en bajar las amenazas locales a los arrecifes de coral, lo primero va a ser tratar de trabajar con agricultura y tratar de trabajar con... Con las empresas de agua para construir plantas de agua en, en, en Mesoamérica, por ejemplo, que es el principal arrecife del Atlántico. Hay muchos lugares en Belice y en Honduras que no tienen plantas de agua. Entonces, por ejemplo, con el fondo de coral estamos tratando de hacer eso, buscar un concurso entre dineros públicos, dineros de cooperación para lograr eh, crear estos bonos de calidad del agua eh, que, que puede que entren por bonos de economía azul o no eh, pero, pero son como la única manera realmente de reducir estas, estas amenazas eh, es importante empezar a pensar un poco en esos mecanismos de cómo activar o cómo hacer suceder estas inversiones ya vengan de actores privados o de actores gubernamentales porque son las amenazas más grandes que hay contra el océano entonces yo creo que esos modelos de finanzas mixtas que cada vez más se van, vamos a ver presentes eh, son un muy, buen mecanismo, un muy buen mecanismo para los gobiernos, son un muy buen mecanismo para agencias internacionales de cooperación de unir recursos para poder financiar todas esas etapas del desarrollo de esas soluciones o de esos negocios. Es el caso acá de los bonos, que es un, es un negocio que, se hace con un privado porque está la, la empresa de agua, tiene que entrar capital público para financiar la infraestructura, tienen que entrar las comunidades de esas comunidades costeras porque ellas deben administrar unas juntas de agua, entra el sector académico porque son los que hacen el monitoreo y la evaluación de los, de los efectos que está teniendo sobre el arrecife y logra realmente medir las universidades de valor positivo para el coral que está generando el mecanismo. Entonces eh, yo les invito mucho a, a buscar ese tema, Blender Finance para Marine Conservation o para negocios en la economía azul. Creo que otra de las cosas para las que hay que prepararse también a nivel gubernamental y, y, si, y si es un emprendimiento en economía azul, es que yo pienso que no estamos muy lejos de empezar a tener también eh, unos marcos de reporte para las empresas eh, financieras, sobre todo, del impacto que está teniendo en biodiversidad sus inversiones. Entonces, esto puede ayudar mucho a canalizar recursos para empresas más responsables. Lo que hay que garantizar es que existen esas empresas de pesca responsable, con trazabilidad, que pueden mostrar el impacto en la comunidad, que hacen un buen manejo del recurso, que son redistributivos. Ahora viene un poco mejor espacio, yo pienso, para avanzar todo esto. Ya ven, pues, Centroamérica, por ejemplo, tiene ahora su economía azul. Eh, pero, pero, pues, despido reiterando ese mensaje, eh, hay que unirse. Eso tiene que ser un trabajo realmente muy sistémico, muy, muy eh, de, de distintos tipos de capital. Acá, por ejemplo, en Mesoamérica, lo que estamos es colocando capital concesional, catalítico, que nos permita avanzar en el desarrollo de todas las etapas iniciales y costosas de los negocios ya para que el capital de inversión se sí pueda entrar pues a la parte de testeo y de crecimiento y es un poco lo que hay que hacer, realmente hay que empezar a, a entender muy bien tanto el inversionista, entender cómo es que una organización de conservación toma sus decisiones y sus criterios de conservación como, como por el otro lado eh, hay varias, bastantes lecciones aprendidas pues, de negocios que no logran cerrarse, de dinero que no logra llegar a distintas regiones porque el inversionista privado eh, y el trabajo con conservación hablan un poco distintos idiomas, pero eso es algo que, que los nuevos profesionales, ustedes que están ahí detrás de la compu, pues van a tener que cerrar esa brecha y la van a tener que cerrar rápido, porque si no llega capital privado a los mares, sobre todo a, a, a, pues a conservación, eh, pues no nos queda mucho que hacer con ese recurso tan, tan precioso y que todos compartimos. Así que, eh, pues yo sí les invito a seguir buscando más y más alternativas para, para poder hacer estos proyectos en conjunto. Las fuentes de finanzas para el clima también y de finanzas para la conservación están cada vez más y más alineadas a, a esta búsqueda de, de recursos de esta manera, así que esa es mi recomendación y ya está. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jimena, porque además el mensaje que has dado creo que es clave y el por qué estamos acá, no el generar alianzas, el trabajar de manera conjunta, el trabajar desde distintos sectores y actores, porque al final es un mismo mar, un mismo océano, son distintas problemáticas, todas ellas completamente imbrincadas y relacionadas, y la verdad que es muy emocionante ver pues, como todos los participantes, todas y todas aquellos que estáis, aquellas que estáis aquí escuchando, ...de distintos lugares de los 22 países iberoamericanos, la verdad es que, que emociona mucho, ¿no? El pensar que, que hay esa necesidad de hablar pues, desde los distintos ámbitos, pero, pero con un mismo objetivo y un mismo propósito. Muchísimas gracias de verdad a todas las que habéis estado acá, Daniela, Yolanda, a Jimena, a Ileana... De verdad, muchísimas gracias, Abdi, por haber estado acá ¿no? eh, eh, haciendo que todo esto tenga aún más sentido y te di la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, quería también agregar algo a, a la ponencia de Jimena, verdad que es muy oportuna. Y bueno, esperamos que estas dificultades que, que estás mencionando sean superadas. Eh, para finalizar, eh, me va a tomar el atrevimiento de darle un breve reconocimiento a todos ustedes como ponentes el día de hoy, a todos los participantes que tuvieron esa iniciativa de participar el día de hoy y de formarse, y a varias organizaciones que trabajan acá en mi país, Venezuela, como lo son el Centro de Investigaciones de Tiburones, Proyectos Sotalia, Provita, Tierra Viva, etc. Sé que esto no es un trabajo fácil eh, y que lo, lo que a nosotros nos toca es, de todos esos obstáculos y los problemas que se presenten, sumarlos y que sean nuestro motor para seguir trabajando con esa pasión que los caracteriza. A veces podemos pensar que todo está perdido, y aquí voy a citar una canción de Fito Páez, que dice, ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón, y veo que hay muchos corazones acá que están dispuestos a ofrecerlo para rescatar lo que nos queda. Muchísimas gracias, de verdad un placer para mí estar acá. Muchas gracias y muchísimas gracias también a Rosario por haber respondido a las preguntas que estaban en el chat y que nos han estado haciendo las distintos participantes. Muchas, muchas gracias por toda la atención. Y sin más nos queda, esto es simplemente un punto de contacto en nuestros trabajos para poder seguir tejiendo esa cantidad de, de acciones comunes que tenemos que, que volver adelante con, con la mayor urgencia, ¿no? Así que, que muchísimas gracias por la conexión, espero que de aquí salgan, salgan muchos buenos momentos y muchas buenas acciones, así que eh, sin más, damos por finalizada esta sesión, pero queda mucha semana medioambiental y quedan muchas conexiones que seguir haciendo por los océanos.